porque son varias las estrategias, evidentemente. ¿Cómo se hacen para implementarlas para que se vea en la distribución? Bueno, yo creo que la primera estrategia para poder lograr lo que queremos es sembrar, poner y explotar la tierra. Tenemos mucha tierra vacía. Es lo primero que tenemos que partir de ahí, por eso hablamos del surco, empezar por el SUC. Después tenemos que hacer cumplir. Ese proceso de contratación que tanto nos ha exigido la dirección del país. Hay que contratar las producciones entre el, entre el comercializador y el productor. De verdad que hay un contrato firme, respetuoso y que hay un compromiso de verdad sobre ese contrato. Tercero, poner en práctica y cumplir la política de comercialización aprobada por este país. A partir de que nosotros hagamos eso, entonces vamos a hacer lo que estamos haciendo hoy. Estamos haciendo ferias, no resuelve para todo, pero sí acerca un poquito más la comida y con precios más bajos a todos los municipios. Hoy lo estamos haciendo. Ayuda un poquito. Fíjense, no resuelve para nada, pero ayuda un poquito. Estamos, nos estamos reuniendo con las cooperativas, con los campesinos, haciendo un llamado a la, a, a la producción al destino de esa producción, a vender al Estado. Nos estamos reuniendo con los administradores, incluso los trabajadores por cuenta propia, que gestionan puntos de venta, en función de hacerles ver que no es necesario ganar tres, cuatro y cinco veces, que con un margen de ganancia permisible, donde todo el mundo pueda ganar, el pueblo se puede, se puede beneficiar. Estamos haciendo análisis en los comités de contratación, buscando los precios más asequibles que gane más el productor, y que el pueblo realmente se sienta... O sea, esa, hay conciencia desde quienes están dirigiendo estas estrategias del, del reclamo del pueblo plena y de los productores. Porque además lo estamos viviendo también como parte del pueblo. Entonces, hay plena conciencia. Es el ejemplo que yo ponía ahorita. No hay necesidad de que un boniato hoy cueste 60 pesos, porque al productor, al productor no le cuesta producirlo más de 15, 16 pesos. No le cuesta... Producirlo. Entonces, ¿por qué si no le cuesta producir? Además, lo estoy diciendo con con categóricamente porque hemos intercambiado, lo hemos visitado. Y estamos diciendo, vamos a pagárselo al productor a un precio asequible que le dé un margen de ganancia, entonces, ¿por qué tiene que haber tanta diferencia? No, no, pero vamos, vamos esa es otra de acciones que estamos haciendo. Estamos visitando los mercados de conjunto, la agricultura, el gobierno, la dirección de finanzas, no es para poner multa. Estamos visitando los mercados para demostrar que no se está haciendo bien las cosas, para demostrar que los bares de ganancia están muy elevados, para demostrar que ese, ese producto no le costó tanto como para venderlo así. O sea, es un proceso que todos los días, además, tenemos que rendirle cuenta al primero al pueblo, rendirle cuenta al pueblo de estas cuestiones que tenemos como gobierno la responsabilidad de resolver. Y segundo, a la dirección de este país, a la dirección del gobierno y del partido, que todos los días, todos los días nos exigen porque desarrollemos un grupo de acciones en función de bajar esos precios.